Preparamos los ingredientes y los reservamos. Cortamos la cebolla a tiras finas. Cortamos el brócoli a flores medianas reservando los troncos para la bechamel. pelamos y laminamos los troncos del broquín. Cortamos el seitán a dados. Ahora tenemos los ingredientes del brócoli y el seitán por un lado y los de la bechamel por otro. En un cazo saltamos la cebolla con sal al gusto durante unos 10 minutos. Una vez hecha pasamos la mitad a una sartén para hacer la bechamel. Añadimos los troncos del brócoli lo cubrimos de agua y los dejamos cocer durante unos 15 minutos. Mientras tanto, en la cazuela con la cebolla, añadimos las flores del brócoli, el seitán y un fondo de agua. Tapamos y dejamos cocer unos 10 minutos o hasta que el brócoli esté al punto. Una vez cocidos los ingredientes de la bechamel, los trituramos hasta conseguir un suave puré. Emplatamos el bróquil con seitan. Cubrimos con la bechamel resultante y espolvoreamos con levadura de cerveza o almendra molida.